un proyecto en el que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo por las personas que están en el staff técnico, en el staff directivo, eh, viviendo día a día una realidad compleja. Se suma todavía al mérito que tiene esta actuación por parte del San Pablo y su equipo, el mantenerlo y seguir esforzándose en un contexto que para todos, para todos sin excepción, es un contexto nuevo, difícil, complejo, lleno de incertidumbres pero que sin embargo el equipo de San Pablo continúa con su proyecto, continúa con su proyecto deportivo, continúa, continúa haciendo ciudad. En este marco la Universidad Isabel I ha entendido que tenía que estar, como ha estado otros años, junto eh, al equipo, tenía que estar junto al estado directivo, con lo que ya nos une una extraordinaria relación humana y personal, y en consecuencia lo que vamos a hacer es renovar el compromiso un año más, y en mi nombre y en el nombre de todos los que integramos la comunidad universitaria de Belsa, El Saber desearos los mayores éxitos deportivos a lo largo de la competición, porque yo creo que el éxito en sí es que continuéis, que continuéis con la seriedad, con la rigurosidad, con el acierto que lo habéis hecho durante estos años en un contexto tan complicado. Desde el club, eh, agradecer, insisto, eh, a la universidad este tercer año de patrocinio, eh, para nosotros es muy importante eh, que siempre estén con nosotros que nos estén dando formación que den formación a los jugadores del equipo que lo necesitan eh, que a través de todos sus servicios de, pues de, de, de todo tema de maquinaria que tienen aquí eh, física para poder saber en qué estado están nuestros jugadores eh, todos esos avances que ellos cuentan que nosotros nos aprovechamos de ellos insisto pues una vez más eh, el club quiere agradeceros eh, ...todas esas cosas, ¿no? eh, ...esperar que esto se dilate en el tiempo... ...y que la temporada... Pues, eh, ...pues transcurra con la mayor normalidad posible... ...y insisto, nos tendremos que apoyar muy mucho... ...en gente que lleva la tecnología al extremo... ...que sois vosotros... ...que, que os vamos a necesitar este año más que nunca. Presentamos a, a Kenneth Horton... ...él es... Eh, un 4, juega en el puesto de Ala pívot, es, un jugador, es eh, un jugador americano que lleva eh, ya varios años compitiendo en, en ligas europeas, siempre haciéndolo muy bien, ha demostrado en todos los sitios donde ha estado que ha competido fenomenal, es un jugador que aporta... En todas las ligas que ha estado siempre ha aportado más de 10 puntos y más de 5 rebotes. Aporta lo que estábamos buscando un poco en, en, en la posición de interior, ¿no? Es un jugador con una muy buena mano de 3 puntos. Es un jugador habilidoso, es un jugador con, con facilidad de robo de, de, de balón. Eh, encaja perfectamente con el resto del juego interior que tenemos en el equipo y, y bueno, creemos que es uno de de los grandes aciertos y fichajes de Albano esta temporada. En cuanto a mis estadísticas y mis números, eso um, no es realmente importante para you know, mí. Lo importante es ir a una organización que quiere ganar. Si puedo ser parte de una organización que está ganando y tiene winning como número uno, The statistics and you know scoring and rebounds and all the other stuff—that's not important. Winning is the most important thing, and is always the number one goal above uh, stats.